Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz martes para todos. Qué alegría, queridos hermanos, que podamos iniciar nuestro día, nuestra jornada en la santa presencia de Dios. Hoy con la memoria litúrgica del santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Salvador del mundo. Bueno, Señor, gracias por este día maravilloso que nos regalas, por todas las bendiciones. Gracias, Padre Celestial, por ese amor generoso que nos das. En tus manos, Señor, ponemos nuestro día, nuestra vida. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos estado meditando ayer y hoy, queridos hermanos, estos primeros versículos del capítulo 1 de San Juan. Hoy el testimonio de San Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios, San Juan Bautista Señala al Cordero de Dios. Y este detalle es bien interesante, queridos hermanos, porque implica un conocimiento, implica un saber quién es. Juan sabe que él no es el Mesías y sabe quién es el Mesías y lo señala. Esta experiencia de Navidad tiene que ayudarnos, queridos hermanos, a crecer en el conocimiento del amor a Dios. Y damos al Dios Todopoderoso, al Dios de la vida, al niño del portal de Belén, que cada día nosotros lo busquemos. Ir al portal de Belén, como los pastores de Belén como los sabios de oriente, implica tener esa experiencia de encuentro con Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor. En tus manos nos ponemos. Amén. Señor los bendiga, los guarde y los proteja.